Quiero ir a donde vas, porque tú llegaste para recordarme que aunque me vaya mal, las cosas siempre van a mejorar. Como cambio todo desde tu llegada, todo es primavera. Yo no te esperaba, el tiempo se escapa al ver tu mirada. Amo tus llamadas en la madrugada. Ahora hago cosas que no realizaba, como cortar rosas que no imaginaba. Cumples los deseos que yo no deseaba Me cambiaste hasta lo que no pensaba Ayer todo lo que veía lo compraba Ahora ahorro todo lo que antes gastaba Antes de ti yo no patinaba Te encontré aún cuando ni te buscaba La dueña de mi ser sin ti yo no soy nada Hoy probamos cosas que ni te soñabas, Sentí la noche es larga Yo era más de té Yo llamo el café de tu mirada Hoy Quiero verte más, quiero ir a dónde vas Porque tú llegaste para recordarme que aunque me vaya mal Las cosas siempre van a mejorar Estaba ciego y muerto aunque respiraba En un laberinto y la salida no la hallaba Frío como la nieve y un corazón de piedra Ahora lo entiendo pues en mi vida no estabas Pero llegaste y no sé cómo lo hiciste Tú me cambiaste, bebé, y quiero decirte Que estar contigo es lo mejor que hay en el mundo Y esto que digo viene desde lo profundo No sé cómo explicar lo que siento al abrazarte El tiempo quiero parar cuando logro besarte El arte, la octava maravilla y el oasis del desierto Pensar que tú eres la luz que brilla y me guía a cada momento un día sin verte se convierte en más de un año Eres mi suerte y perderte me haría daño Quiero que seas mi novia, mi amante y esposa Quiero que nuestra historia venza cualquier cosa Porque de mi jardín y de todas las rosas Quiero decirte a ti, mi vida, tú eres la más hermosa Porque de mi jardín eres la más hermosa Hoy todo luce diferente Solo quiero verte más Quiero ir a dónde va Porque tú llegaste para recordarme que aunque me vaya mal Las cosas siempre van a mejorar